Y cada vez a más personas las va a embaucar, de un modo u otro. Y bien, vamos a terminar precisamente dando solo una pincelada del método Silva. Esperamos, a ver si Dios quiere que la semana que viene podamos introducirlo un poco más. ¿Sabéis? La persona que nos dio ese testimonio sobre el método Silva, de cómo la Casa Real también estaba puesta y algunos famosos y demás, nos, me, me escribió después y me añadió esto. Solo quiero añadir este párrafo para desenmascarar un poco más las maquinaciones diabólicas. Un abrazo. Termino diciéndote que discerní una operatoria o estrategia de destrucción... ...una vez que quedas atado por participar en este método de descontrol mental... ...esto ocurrió en mi caso y en el del amigo hermano... ...que el Señor me guió a ayudar en su liberación... ...y supongo que el maligno lo hará con todos de manera similar. Satanás, siempre tratando de invertir y pervertir las cosas de Dios... ...destruyó la fuente de ingreso del varón... ...para que humillado la esposa asumiera la preeminencia, la cabeza del hogar... ...yo que siempre me ataba en cinturón del pantalón alrededor del cuello... ...llegué a hacerlo alrededor de los tobillos... ...hasta que después de liberado... ...Dios un día me habló para decirme que ni tan alto ni tan bajo... ...que es lo que quería... ...en la cintura... ...en el caso de mi amigo además de esto disfrazó sus operaciones... ...en el hogar de él, llevándolos a la religión... ...en este caso católica... ...donde él era uno de los que repartían la comunión... ...¿entiendes la estrategia? ...mientras ellos acudían a sesiones de lectura de aura... ...tenían su tabla ouija, su péndulo, etcétera... ...se disfrazaban de buenos, entre comillas... Además recuerdo que su esposa tenía un ego tan gigantesco de esos que si te lo cruzas tienes que bajarte de la acera porque ambos no entran en un tiempo. Gracias. El asunto de empezar a ir a misa vino por su gestión de sus consejeros, entre comillas. Pues antes de acudir al método Silva no iban, eso me dijo mi amigo. Y eso es una demostración más de que el, el, la fe católica o el de la católica Satanás se siente en casa. ¿Entendéis lo que quiere decir? Estas personas fueron a la Iglesia Católica porque sus consejeros los llevaron allí. Una cosa asociada con otra. Ya lo habéis visto en lo, ante, lo que antes hemos es, eh, expresado, en esta página masónica. ¿no? Todo va en verdad unido por detrás. Y la mayor parte de gente no sabe nada de esto. Nuestro mensaje tiene que ser contundente y claro. Hay que avisar para que Dios saque su pueblo de Babilonia. Aquí tenéis la página del método Silva. Se siguen haciendo cursos en distintos lugares, utilizan el espiral, como ya dijimos, y aquí nos va a decir qué es el método Silva. Bien, nosotros lo dejamos aquí, vamos eh, a la próxima conferencia, la próxima conferencia, seguir con todo esto para hablar y extraer del método Silva una serie de conexiones que creo que os van a dejar realmente alucinados, porque va mucho más allá de lo que habíamos podido pensar. Pues que Dios nos ayude a andar en sus caminos y a apartarnos de todo el mal, porque el tiempo verdaderamente es corto.